Hola, ¿qué tal? Soy Raquel Delgado y represento a Síndrome de Morcière, que es una displasia septo óptica. Bueno, les vamos a comentar cómo se ha venido trabajando durante este 2021 y lo que se tuvo que realizar durante el 2020 para continuar con los tratamientos y con las actividades de cada uno de nuestros pacientes. Muchos de nuestros pacientes toman toman terapias físicas que son importantes para ayudarlos a, su, a mantener su, su, su actividad motriz, mejorándola cada día. Dado la pandemia, se tuvieron que cancelar y en casa tuvimos que empezar a realizar actividades físicas, ya sea dentro o fuera de casa. Muchos de nuestros pacientes se ejercitan haciendo natación, practicando eh, caminata, este, realizando terapia física directamente, entonces todo esto se tuvo que reprogramar para, para cuando se termine la, la pandemia y como papás tuvimos que empezar a realizarla dentro de casa. Esta, las terapias físicas para nuestros pacientes son muy importantes porque eh, dado el encierro que se está viviendo ahorita pues ellos están acostumbrados a llevar una activi estaban acostumbrados a llevar una actividad física fuera de casa. Hacerla en casa nos, nos ha ayudado a nosotros a poder sobrellevar un poco el encierro, porque para ellos sí sí sí representa um, algo algo difícil, algo difícil de sobrellevar. Entonces, pues hemos, hemos los papás hemos mantenido esa actividad física dentro y fuera de casa. Muchos de nuestros pacientes también han tenido que reprogramar sus citas, dejar atrás eh, tratamientos pendientes esperando y teniendo la esperanza de que este 2021 se puedan ya empezar nuevamente. Hay tratamientos que dada su, su continuidad de, de medicamentos no podemos dejar pasar. Por ejemplo, en algunos casos ellos toman medicamentos diarios, vacunas diarias y el seguimiento de estudios Normalmente se hace entre dos y tres meses para ir valorando las, la cantidad de medicamento que se les tiene que estar dando o que se les tiene que aplicar. Es bien importante que ya empecemos nuevamente a retomar nuestras citas, nuestros tratamientos y que puedan nuestros pacientes acudir a realizar sus actividades físicas con sus terapeutas para que puedan ellos continuar con su desarrollo. Todos los pacientes que nosotros tenemos, la mayoría de nuestros pacientes eh, son, tienen problemas visuales, ya sean de baja visión o con una, con una visión totalmente ciegos. Entonces, sí, sí es bien muy, muy importante empezar a retomar estas actividades nuevamente. Algunos siguen estudiando desde casa, siguen en contacto con sus profesores. Y eso también les ha ayudado a mantener una, una comunicación estrecha con ellos. Nuestra pregunta y la duda que todos tenemos es qué va a pasar con la vacuna, con la vacuna COVID. Para nosotros representa una incertidumbre el poder pensar que ellos no la puedan recibir por cuestiones de lo que contenga la, la propia vacuna. ¿Qué, qué sustancias pu pudieran hacerles daño a ellos o pudieran causarles algún problema o bien si va a ser benéfica. Es una duda que todos tenemos y que esperamos poder checar, verificar y ver con sus médicos de cabecera que, que puede, qué tan factible es que se la pongan y qué tan beneficioso puede ser para ellos. Yo creo que todos, todos tenemos esta, esta angustia, pero bueno, el 2021 se ve que puede ser un año en el que podemos tener la esperanza de que esto pase y que podamos volver a realizar nuestras actividades diarias con ellos, sus citas, sus tratamientos, poderlos llevar a, a que continúen con su vida normal para ellos. Bueno, pues yo les agradezco este espacio. Y bueno, sigámoslos cuidando llenos de amor, llenos de cariño, con la esperanza y la fe de que este año 2021 sea un año muy bueno para todos nuestros pacientes y podamos regresar a cuidarlos, a mantenerlos y apoyarlos en todo lo que ellos necesiten para que continúen con un desarrollo y una salud buena. Muchas gracias. Hasta luego.